Hola Ah muy buenas tardes amigos de todo el mundo hoy le voy a enseñar a cómo dejar de seguir a personas en Facebook. Presta mucha atención para que no reproduzca el video más de una vez. A ver si te la creíste verdad espero que le funcione y si es así compartan con sus amigos, familiares y deje su comentario a suscríbete. Después que entran a la página de Facebook váyanse aquí a esa flechita. Luego de que este ahí solo entre a Configuración y Privacidad luego de que estén ahí como pueden ver un poco más abajo dice preferencia de Noticia, los mandarás a esta pequeña página donde le muestra cómo dejar de seguir. Entra ahí y en este video le seguiré mostrando todo el proceso. Todo lo que tienes que hacer cuando le cargue esta página solo tiene que darle donde está la cajita azul cuadro de ponga media negra, y Gris ya lo está dejando de seguir. Espero que le fusiones, si es así suscríbete deja tu like y tu comentario y comparte.